expresidente y uno de los líderes de Cura Meace, Familias con Atrofia Muscular en México. Cada año nos reunimos el segundo sábado del mes de agosto en todo el mundo, cuando empieza a caer la tarde y encendemos una vela como símbolo de la batalla que perdieron todos aquellos pequeños por esta enfermedad, quienes con su luz nos iluminan y nos dan fuerza para seguir en esta lucha. Nos reuníamos en un parque, algunas familias en la ciudad de Monterrey y transmitíamos con aquellas familias que se conectaban a las redes sociales. Teníamos la inquietud de estar todos juntos, platicar entre nosotros y compartir experiencias en el vivir de día a día con atrofia muscular espinal, que en la mayoría de los casos es discapacitante. El reunirnos con los médicos especialistas para las mejores recomendaciones, Desgastantes las condiciones para viajar, la logística, etc. Pues la pandemia nos trajo una oportunidad de poder lograrlo. Sí, no solo fue un día para conectarnos, decir unas cuantas palabras de aliento y esperanza. Fueron muchos días del calendario que se llenaron de horas con todos aquellos especialistas que tratan la atrofia muscular espinal, desde neurólogos, genetistas, traumatólogos, nutriólogos, terapista pulmonar, ter terapista físico, terapista acuático, especialistas en la deglución, gastroenterólogo, arquitectura accesible, historias de vida de jóvenes con AME, psicología, inclusión educativa, inclusión laboral, manejo y cuidados paliativos en los tipo 1, power chair que ruede la acción, la importancia de los seguros de gastos médicos mayores, muchas horas invertidas en nosotros como padres que quisimos entrar en todos esos hogares y llevar conocimiento de cada uno de los especialistas que de forma altruista donaron su tiempo para esclarecer dudas y encaminarlos en cada una de las necesidades de los pacientes, momentos que quedan grabados para revisar en caso de ser necesario por familias que necesiten de una orientación. Pues de otra manera, trabajamos para llevar a aquellas familias que se integraron, enviarles a su domicilio Dispositivos manuales o ambos como forma auxiliar de terapia respiratoria y como forma de prevención de otras complicaciones pulmonares. Por otro lado, hicimos contacto y comenzamos la comunicación con el INMEGEN para abrir un canal de diagnóstico a bajo costo de pruebas para familias con sospecha de atrofia muscular espinal. También iniciamos comunicación con el sector salud por medio de vinculación para crear protocolos de atención médica para las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud en México en materia de prevención, diagnóstico y atención para este padecimiento. También acordamos con ellos mesas de trabajo entre profesionales, cuidadores y pacientes para elaborar guías de prácticas clínicas, cosa que fue truncada debido al inicio de la pandemia, pero sin duda alguna retomaremos en su momento, ya que las autoridades de salud están volcadas en este momento en resolver el COVID-19. Agradecemos este espacio a FEMEXER para llevar este mensaje para visibilizar, visibilizar a la AME en el marco internacional de las enfermedades raras. Este año el lema es Somos Muchos, Somos Fuertes y Estamos Orgullosos. En Cúrame estamos para apoyar a los pacientes con atrofia muscular espinal en México. Síganos en las diferentes redes sociales. Muchas gracias.